Muchachos, me llamo y muchachas, me llamo Fran Baraja. Y aquí, haciendo un slide con un vaso vino de la tierra, me encuentro en este paraje tan maravilloso de la isla de Tenerife, como es el Valle de Pedro Álvarez, para acústicos Puitana. Y es un placer estar aquí. Y la siguiente canción se llama Ese Hotel. Va dedicada para un hotel en la costa sur de Tenerife, donde íbamos a veranear con mi familia. Ya que no teníamos pasta para un apartamento, nos íbamos de acampada a una playa. Y ahora hay un hotel, y de hecho voy a tocar a él. Eh, y esta canción fue un sentimiento que me dio, claro, al ver cómo era cuando yo era pequeño y, y cómo es 20 años después. Así que solo digo una cosa: que paren ya, porque si no, nuestras generaciones futuras no van a tener dónde ir a acampar, sino de piscina a un hotel. No van a conocer nada, ¿No? y mi madre. Deje verano del 93 Sobre los callaos solía haber Paradas solo tres o cuatro lanchas El barranco desemboca en el mar Debajo de la iglesia de San Sebastián La playa está siguiendo la única a caminar, coger cangrejilla para ir a pescar, que papi se jarte a cerveza y que no se lo diga mamá. No quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa. No quiero ese hotel, Del 93, suena Frankie Ruiz en la radio otra vez. Huele a una sartén llena de la paz. El colegio se acaba de terminar y un apartamento no da para pagar. Vámonos mejorar a la enramada. Y aunque ya sé que no volverá, la marea en el musco, la orilla apartar. Quiero su hotel y no puedo evitar escuchar a este niño llorar. Ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa Sé que no volverá la marea en el musgo, la orilla para Veo ese hotel y no puedo evitar escuchar a este niño llorar